Buenos días. Bienvenido a su casa, señor presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, don Francisco Javier Iglesias. Bienvenido, señor alcalde de Ciudad Rodrigo, don Marcos Iglesia Caridad. Para mí Ciudad Rodrigo es una ciudad muy entrañable. Yo, como ustedes saben, soy de soy, soy de Bejar. ...y Bejar es una ciudad que está hermanada con Ciudad Rodrigo... ...hablábamos de los alcaldes que hicieron aquel hermanamiento... Cicebrián y Cebrián y Juan Belencela... ...y uh, con los hermanos Cebrián yo tengo... ...una amistad muy entrañable... ...y Juan Belencela por distintas razones... ...forma parte de mi, de mi mitología infantil... ...su establecimiento está enfrente de, enfrente de mi casa familiar... ...y su hijo... ...siguen con esa, su nieto, con esa pastelería... ...ah, que sigo en, con... ...en fin, Ciudad Rodrigo para mí es una ciudad muy querida... ...y muy entrañable... ...usted lo sabe, señora, seño, señor alcalde... ...señor director de la Feria de Teatro de Castilla y León... ...don Manuel González Fernández... ...que es una persona con autoridad muy singular... ...para todas estas cuestiones del teatro... ...señora secretaria tercera de la mesa de las Cortes de Castilla y León doña Mati, Fátima Pinacho don Carlos Menéndez Blanco procurador de las Cortes de Castilla y León muy estimado compañero autoridades medios de comunicación señoras y señores pues sí, siempre es un honor para un consejero de cultura presentar un acontecimiento cultural que raya ...desde hace tiempo en la excelencia... ...y que está muy consolidado... ...estamos hablando... ...de una feria de teatro de Castilla y León... ...la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo... ...que ha alcanzado, que alcanza ya... ...su vigésimo quinto año... ...y esto... ...es una... ...demostración elocuente... ...de la importancia que tiene... ...y de lo consolidado que está... ...porque 25 años... ...no se alcanzan así como así, en cultura, en cultura y en todo... solo acaba saliendo adelante lo que está bien creado... ...y lo que está, y lo que está bien, bien desarrollado... ...y la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo... ...es una magnífica demostración de cuanto acabo de decir... ...es uno de los festivales de más prestigio... ...no ya de España, sino del ámbito del español... Yo me muevo más cómodo hablando del español que de España. España es una provincia del español y yo he oído hablar del Festival de Ciudad Rodrigo en México, por ejemplo. ¿Eh? Ahora que digo que el Festival de Ciudad Rodrigo, la Feria, perdón, la Feria Teatral de Ciudad Rodrigo es un acontecimiento del máximo nivel y que está así considerado como un referente, desde luego, en España, pero no solo. ...no solo en España. Y la programación de este año... ...la programación que ha sacado adelante... ...don Manuel González... ...Manuel González es una... ...es una programación... ...especialmente plural... ...y rica. Y miren... ...cuando hablamos de cultura... ...una cosa que es solvente, una manifestación... ...perdón por la utilización de cosa... ...una manifestación artística... ...que es solvente... ...pues necesariamente debe reunir estas características, que no son fáciles. Ser plural, porque cualquier manifestación intelectual y artística es plural o no, es el teatro, la literatura, la poesía, es el mundo de, de la libertad creativa. De manera que una manifestación de esta categoría necesariamente tiene que ser plural, y en este caso, además, lo es. Se van a presentar 47 compañías profesionales, 44 espectáculos que van a tener más de 60 representaciones en 15 espacios distintos 15 espacios mirobrigenses distintos luego volveré luego volveré sobre ello ¿eh? y yo creo que esta feria pero es que esta feria tiene una serie de rasgos angulares ¿eh? el primero sería este ¿eh? la, la feria que, es, que era ...un referente nacional... ...y en el mundo del español... ...se ratifica este año... ...en esa condición... ...es muy difícil llegar... ...pero es mucho más difícil... ...mantenerse... ...y la feria de este año se mantiene... ...sobre ese nivel de pluralidad... ...y de, y de riqueza... ...y también de renovación... ¿eh? ...porque de las 15 compañías... ...que me refería... ...de 15 compañías hay siete que no han participado la compañía de Castilla y León de las 15 compañías de Castilla y León que participan hay 7... que debutan que debutan este año ¿eh? y la inauguración el primer la, la inauguración de la feria va a correr a cargo nada menos que de nao de Amores ¿eh? de Nau de Amores que es una compañía que ya tiene algunos años pero que desde el principio ...se situó en la excelencia... ...y además lo hacen con, con la Numancia... ...con ese espectáculo tan mítico, ¿verdad?... ¿Eh? ...de la Numancia ha habido pocas representaciones... ...pero representaciones muy importantes... ...a mí obviamente me viene a, a la cabeza... ...pues las representaciones que se han hecho de la Numancia... ...en momentos muy difíciles de la historia de España... ...en la guerra de la independencia... ...en la guerra incivil... ...del 36-39... ...bueno, la representación de Nau de Amores... ...está basada en el rigor... ...todas las manifestaciones... ...todas las representaciones de Nao de Amores... ...están basadas... ...están basadas en el rigor... ...y es una obra que tiene... ...una... ...que, que crea los... Que, que, ...que trata sobre los límites de la libertad humana... ...de la libertad individual... ...de la libertad colectiva... ...que son temas... ...de permanente... ...de permanente actualidad... ¿eh? Eh, ...uno de los rasgos, otro de los rasgos angulares... ...de esta feria mirobrigense ...sería el equilibrio... ¿eh? ...es muy importante, es muy importante la riqueza... ...pero es muy importante el equilibrio... ...el equilibrio entre las compañías que son españolas... ...de distintas comunidades... ...y las que son españolas de, de, Castilla, de Castilla y León... ¿eh? ...el equilibrio... ...entre los estrenos, esta, esta programación tiene características muy novedosas... ...hay 15 estrenos, hay 15 estrenos, fíjense lo que estoy diciendo... 15 estrenos, siete de ellos absolutos, seis de ellos en castellano... ...y dos de ellos estrenos absolutos en España. Hay compañías de 10 comunidades autónomas, hay siete compañías de Portugal... ...Portugal va a tener, bueno... Hablando de Ciudad Rodrigo y hablando de esta zona de Salamanca, pues evidentemente Portugal es una referencia cotidiana y constante. Nunca se ha distinguido la frontera de, en Ciudad Rodrigo. Hemos pasado siempre hacia Portugal con absoluta, con absoluta naturalidad. Otro rasgo eh, esencial, otro rasgo angular de esta feria eh, sería su carácter eh, Hacer, ...rico también en cuanto a actividades complementarias... ¿eh? ...que es tan importante, que es un aspecto tan importante... ...dirigidas tanto a profesionales... ...pues sí, en un foro como este se juntan muchos profesionales... ...que no tienen tantas ocasiones de verse a lo largo del año... ...y mucho menos de verse compartiendo espectáculos... ...y teniendo horas, tardes, comidas, cenas para para cambiar ideas. Y ahí me parece que eso es fundamental, que eso es fundamental. Crear esos espacios, ¿eh? crear esos espacios donde los profesionales pueden debatir y enriquecerse mutuamente. Y hay actividades complementarias para los profesionales y para todo tipo para todo tipo de públicos. Hay incluso que a mí me parece excelente un programa de animación infantil divierte teatro. ¿eh? Luego se, se cenificarán muchos espectáculos en la plaza de, del buen alcalde, que se convierte durante estos días en un espacio lúdico, pedagógico y festivo. ¿eh? Categorías que a veces se conjugan separadas y que es magnífico que se conjuguen en, en armonía. También se mantienen los cursos de animación teatral para, para los jóvenes. ...y se organiza una exposición fotográfica... ...desde la óptica de José Vicente... ...en la Casa Municipal de Cultura... ...es un fotógrafo mirobriguense ¿eh? ...y sus fotografías son especialmente... ...reveladoras... ¿eh? Bueno, ...además, dije que me iba a referir... ...más adelante a los espacios escénicos... ¿eh? Su este, esta, ...esta manifestación teatral... ...se desarrolla en diversos, en muchos... ...espacios escénicos de Ciudad Rodrigo... ...esto es fundamental, esto es fundamental... ¿eh? ...es fundamental porque pone en valor el territorio... ...y el patrimonio histórico-artístico de Ciudad Rodrigo... ...que es inmenso... De Ciudad Rodrigo... ...lo digo sin ninguna parcialidad... ¿eh? ...lo digo instalándome... ...en la objetividad, por una vez, ya saben que yo soy poco objetivo... ...siempre digo eso de Bergamín, si me hubiesen hecho objeto... ...sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Bueno, para hablar de la belleza y del inmenso patrimonio... ...histórico-artístico de Ciudad Rodrigo, se puede ser objetivo... ...es una cosa asombrosa, es decir, en cuanto te aproximas... ...a la ciudad, empiezas con exclamaciones, con exclamaciones de asombro... ¿qué? belleza la de Ciudad Rodrigo... ...y qué acierto, qué acierto... ...utilizar, en el mejor sentido de la palabra... ...no en el mercantil, ennoblecer esos espacios... ...y ennoblecer a la vez el teatro... ...haciendo estas representaciones... ...en el patio de los sitios... ...en el patio del Colegio Santa Teresa... ...en el patio mayor del seminario... ...o en el Palacio, o en el palacio de Montarco... En conclusión, en conclusión, este año la feria sigue siendo lo que ha sido, una manifestación excelente y, como tal, se consolida como un proyecto sólido, como un proyecto innovador y, en consecuencia, como un proyecto que tiene reflejo, eco y resonancia nacional e, inter e internacional. Bueno, todo esto es fruto de… Una colaboración leal ¿eh? entre, las distintas, entre las distintas instituciones que estamos ahí, que estamos de la mano en esta manifestación teatral. ¿eh? La Diputación de Salamanca, lógicamente la Diputación de Salamanca, ya saben que yo soy muy partidario de las Diputaciones. Eh, me parece que para entrar en el territorio de una comunidad tan inmensa como esta hay que ir de la mano de las diputaciones. El Ayuntamiento, el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, naturalmente el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que siempre sabe estar en su sitio, ¿eh? y eso no es fácil, ¿eh? siempre se habla de estar en su sitio, bueno, pues hay que estar en su sitio. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está en su sitio. De la Asociación Cultural Cívitas, que es una asociación fundamental en. ...en esta manifestación y no solo en esta manifestación. Y, por supuesto, estas somos las instituciones fundamentales... ...pero, por supuesto, agradecemos y subrayamos mucho... ...la colaboración de la Dirección General de Artes de Portugal... ...que este año es muy destacada... ...de la Junta de, la Junta de Extremadura... De la, Feria, ...de la Feria Ibérica de Fundao... Es decir, la, la colaboración y el estrechamiento de lazos ¿eh? con Portugal es una tarea siempre pendiente en España. ¿eh? Y acabar con las barreras administrativas entre las distintas administraciones autonómicas, yo creo que también. ¿eh? Las autonomías, desde mi punto de vista, son, marcan zonas administrativas, no zonas culturales. No zonas culturales ¿eh? El teatro... De ...es igual y tiene las mismas manifestaciones en Extremadura... ...que en Castilla y León, que en Castilla-La Mancha... ...y que en La Rioja no existe el teatro castellano y leonés... ...no existe el teatro extremeño... ...existe el teatro y la vida intelectual española... ...con distintas manifestaciones administrativas. ¿eh? Y este, esta feria es lo último que quiero decir... ...apoya muy decididamente... ...por la excelencia de nuestros creadores culturales... ...sí, nosotros somos la Junta de Castilla y León... ...es la Feria de Ciudad Rodrigo... ...y nosotros tenemos que apoyar... ...y apoyamos con muchísimo gusto... ...y con entusiasmo... ...a nuestros creadores culturales... ...que lo han pasado tan mal... ...durante estos años... ...verdaderamente desoladores... De, ...desoladores de la pandemia... ...y la Junta de Castilla y León, esta Consejería de Cultura está a su lado... ...está muy decididamente, muy decididamente a su lado. Trabajamos con ellos y queremos, seguir, y queremos seguir trabajando con ellos. Esa es nuestra actitud, esa es nuestra actitud. ¿eh? Por encima de cualquier otra circunstancia y por encima de cualquier otra consideración... ...esa es nuestra actitud. ¿eh? La Feria de Teatro de Castilla y León, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, no se merece menos. Querido director, mi más cordial enhorabuena. Querido alcalde, querido presidente, enhorabuena. Estáis los tres, lo sabéis bien, en vuestra casa.